Saludos, soy Israel Mangueri y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de lo que es, cómo comprender entender que es más fácil y sencillo lo, lo que es la preterintención, el homicidio preterintencional. Entonces les traigo dos videos de sencillos para comprender esto con facilidad de ejemplo y entonces podemos decir, podemos, podemos eh, eh, determinar que la preterintención es ir más allá de la intención. O sea, el agente dirige su voluntad hacia un determinado resultado típico y se produce uno más grave que siendo previsible ese de su intención. Un ejemplo de ello es eh, el que actuando con dolo de lesionar a otro le causa imprudentemente la muerte, como lo pueden ver ahí en, el, en los videos que están de ejemplo. O sea, la persona el único objetivo que tiene es simplemente de lesionarlo más no causarle la muerte, pero... Eh, eh, el hecho como tal de la intención de la, de la persona y causa, le causa la muerte. Entonces, es procesado, se le va a imputar el cargo de homicidio preterintencional debido a que ya está el, el homicidio como tal, pero hay una ventaja que en este caso, como no, hay, no, no tiene la intención de, de, de quitarle la vida, sino simplemente lesionarlo, se le hará una rebaja de la pena hasta la tercera parte. Espero que me hayan entendido acerca de lo que es el homicidio preterintencional y eso es todo por hoy. No olviden de suscribirse, activar la campanita y chao.